Vivo en un país que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos, imagino. En el mío hay un buen clima, y en mi experiencia sé que la inmensa mayoría son buenas personas. Gente que quiere vivir en paz, que ayuda si puede hacerlo, que está dispuesta a hacer sacrificios por el bien común. Luego tenemos algunos problemas de convivencia pero creo que nos daremos cuenta de que juntos somos más fuertes. Y luego... Hay algo que perjudica al mundo entero pero especialmente a mi país. En realidad son dos cosas. La envidia y la picaresca. Esta última puede ser divertida y graciosa a pequeñas dosis, sobre todo mostrada en el teatro, donde todo queda cuando te vas a casa. El problema aparece cuando yo me creo más listo que tú. Y pareciera que esta actitud se ha ensamblado en nuestro ADN. ¿Un ejemplo? la corrupción en la política. ¿Otro ejemplo? Cuando incumples un contrato y te declaras insolvente continuamente, creando problemas a gente que no te ha hecho ningún daño y que te ha confiado temporalmente su hogar. Cuando te quedas el cambio de más que te da el camarero o la cajera del súper. Cuando cobras en B, si no tienes ninguna necesidad, porque claro, todo el mundo lo hace. Me gusta poner ejemplos así, de cosas cotidianas porque las hacemos todos los días. Y no nos paramos a pensar que los políticos son un claro reflejo de la sociedad. Para quejarnos de ellos primero deberíamos ser buenos ciudadanos. Honrados, cívicos, empáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuéramos de esa manera no harían falta jueces y abogados, ni tantas y tantas leyes. No haría falta policía. No haría falta tanta burocracia que complica tanto el hacer cualquier trámite. No haría falta ir siempre con cuidado de cerrar el coche y las puertas de casa. Podríamos dejar una bici o una moto en la calle con total tranquilidad. No harían falta controles de drogas y alcohol, porque la gente sería consciente del peligro que corren ellos y otras personas. No haría falta nada de eso porque seríamos adultos y responsables, no como ahora. Estaríamos un paso más cerca de vivir en un mundo civilizado. Y ya sé que las cosas están mal, que hay miles, si no millones de personas que tienen vidas muy difíciles, que es casi inevitable que acaben haciendo daño a otras en muchas ocasiones. Pero no siempre los orígenes son determinantes para eso. He conocido gente con escasos medios, con un corazón enorme, aún teniendo unas vidas de continuo sufrimiento, y otros que habiendo tenido todo a su favor, venderían a su madre por cuatro duros por tanto, sería bueno darnos cuenta de que votamos cada día en este país con nuestras acciones. Pero aún tengo fe en nosotros. Nos hemos demostrado en muchas ocasiones que sabemos unirnos cuando algo vale la pena. La meta sería unirnos para que todos podamos vivir con dignidad. Esa que tanto falta y en realidad merecemos, todos aquellos que aún creemos en el ser humano. Para que nadie, desde ese momento, vuelva a quedarse atrás.